hay que confiar chicos, hay que tener mucha fe, créeme que la fe tiene poder y si uno atrae esas cosas positivas, esas cosas buenas, van a pasar, créeme, cualquier cosa que ustedes anhelen en todo su corazón, tráiganlo, tráiganlo, deseenlo, siempre, siempre que sea algo bueno y que sea para el bien, háganlo, tráiganlo, afírmenlo, decretenlo y verás que eso se va a hacer realidad en algún momento, obviamente, que sea la voluntad de Dios y cuando Él quiera, pero de verdad que las cosas lindas que uno piensa, que uno dice, eso va a pasar en las vidas de cada uno de nosotros. Así que Ferran va a volver, va a volver, va a volver chicos, va a volver. Ay no, yo, ve, yo no, yo estaría súper emocionada en algún momento, ¡ay! mostrárselo y decirle, mira, Ferran está aquí, wow. Ay, no sé, será una emoción sí. impresionante.